Somos un nuevo pueblo gestando un mundo distinto Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Que hemos sido salvados por el Dios de la vida Salvados por el Dios de la vida y reunidos en torno a su mesa, comenzamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados.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 Cantemos juntos un himno a la gloria de Dios.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 cuando los apóstoles fueron llevados al Cenedrín, el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Cenedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Yo, Yo te glorifico, glorifico, Señor, porque, porque tú me, me libraste. libraste. Canten al Señor, sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente, el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decía, Al que está sentado sobre el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 Y los invito a que juntos ahora confesemos nuestra fe diciendo Creo, creo en un solo Dios, Dios Padre, Padre todopoderoso Creador, Creador del cielo y de la tierra De, de todo, todo lo visible y lo invisible Creo, creo en un solo, solo Señor, Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado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 sabe transformar el que es pan para los pobres defendiendo la verdad quiero ser Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna,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 cielo bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu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 por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación nos ha hecho hijos de Dios. Movidos por el Espíritu, recemos entonces juntos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre,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 que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta comida. Señor, Señor no, no soy digno de, digno de que, que entres en mi casa, pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará, bastará para, para sanarme. sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar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 Tu me impulsa, tu voz resuena. Oremos. Padre mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor, una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos el camino.